Aquel apartamento estaba sucio y destartalado. Analicemos esta oración. ¿Alguien quiere ir a un apartamento que esté así? No, ¿verdad? Vale, entonces el primer paso está dado ya. Lee y comprende la oración. Todos la hemos leído y todos la hemos, todos las hemos, la hemos comprendido. Segundo paso. Encuentra el verbo principal. En este caso, estaba. Se nos encienden dos alarmas. La primera, ¿es una oración pasiva? No. No. No es verbo ser más participio, por lo tanto, hablamos de una oración activa. Verbos ser, estar o parecer, ¿qué tipos de verbos son? Verbos copulativos. Por lo tanto, seguramente, se nos enciende la segunda alarma, seguramente aparecerá un atributo, y además será un predicado nominal. Vamos paso a paso, porque decimos, es una oración simple, solo tenemos un verbo. Lo primero es encontrar el sujeto, aquella persona, animal o cosa que realiza la acción del verbo. ¿Qué estaba sucio y destartalado? Aquel apartamento. El sujeto, por lo tanto, sintagma nominal sujeto, es aquel apartamento, porque vemos que estaba Está en singular, tercera persona del singular, aquel apartamento también es tercera persona del singular. Sintagma nominal. ¿Por qué? Porque el núcleo es apartamento, que es un sustantivo, un nombre. Y está acompañado de aquel, que es un determinante demostrativo. Este, ese, aquel, ya sabéis, son determinantes demostrativos. Analizado está el sujeto, nos queda analizar ahora el predicado. El predicado es siempre todo lo demás. Sintagma verbal, predicado nominal. Muy importante. A estas alturas de curso ya tenemos que haber hecho esto bien. Sintagma verbal. ¿Por qué? Porque el núcleo es un verbo. Estaba. Predicado nominal. Si habéis puesto predicado verbal, toda la oración está mal. Predicado nominal. ¿Por qué predicado nominal? Porque, hemos dicho antes, verbos ser, estar y parecer... Son verbos copulativos, por lo tanto aquí, estaba, verbo estar, es un predicado nominal. Y cuando hay un predicado nominal, ¿el siguiente paso cuál es? ¿Buscar el complemento directo? No, buscar el atributo. ¿Cuál es el atributo? El atributo se encuentra preguntándole al verbo estar cómo, cómo estaba. Si hubiese sido el verbo ser o el verbo parecer, le preguntaríamos qué, qué es, qué, está? ¿Qué parecía, qué es o qué parece con el verbo estar como estaba estaba sucio y destartalado sintagma adjetival atributo que es un atributo está claro porque además si aplicamos el truco para saber qué es un atributo lo sustituimos por lo aquel apartamento lo estaba suena bien se entiende significa lo mismo aquel apartamento lo estaba Sí. Sucio y destartalado se puede sustituir por lo, así que sucio y destartalado es un atributo. Bien, eso lo sabíamos todos. ¿Por qué sintagma adjetival? Porque sucio es un adjetivo y destartalado también es un adjetivo. Es una palabra que nos dice cómo es un sustantivo. Por eso es sintagma adjetival, porque los, el núcleo en este caso tiene dos, los núcleos de este sintagma son sucio y destartalado, que son adjetivos. Y en medio, esa palabreja I que habéis puesto que es, casi no se ve, es una conjunción copulativa, I, E, O, U, son conjunciones, si sirven para sumar son conjunciones copulativas, sucio y destartalado. Analizada queda, por lo tanto, esta oración, aquel apartamento estaba sucio y destartalado. Gracias por vuestra atención.